en los controles y en los pedales. To the five, to the six, ya yeah, sacaste, CD, no me esperes, amigo, no you know where we're at. To the one, to the two, marca el beat, on the boom to the three, to the four, hasta el suelo, mi amor. To the five, to the six, ya yeah, sacaste, CD, no me esperes, amigo, no you know where we're So let's go, dije yo, en inglés o en español, yo le meto bien cabrón, what's happening, in my love. Flowing with the magic, come on, follow me, comadic, you get ready for the party, you look good, so sunny. Aquí nadie se compara, llega mami, y se para, reverencia te mi dama, ya tú sabes que te habla, y si no me conoce, ponga oído, pa' que tu cuidado esta noche, here I am with